Con la finalidad de conservar nuestras tradiciones, el gobierno municipal de Tezuntepec de Aldama, que preside el alcalde Santiago Hernández Cerón, llevaron a cabo con gran éxito la tradicional exposición de altares 2021, resaltando la cultura y tradición de la nación mexicana. Y que el municipio empiece a tener este tipo de actividades después de un largo tiempo de que no se podían realizar actividades el día de hoy, ya con la apertura que da el gobierno federal a la Secretaría de Salud, pues hoy ya empezamos a hacer actividades que a la vez reactiven también a la economía. Y por supuesto agradezco a todas las instituciones que hoy están aquí presentes. Estamos eh, al frente de un altar que representa la Universidad Nacional Obrera, que está instalada aquí en Tezontepec. Eh, hay varias instituciones aquí presentes, está Cobay, eh, Cobay Atengo, está CECITE empresas, eh, Bueno, hay bastantes instituciones que hoy se hacen presentes y que con este tipo de actividad no solamente es un concurso, sino aparte estamos eh, dándole a conocer a nuestros jóvenes, a nuestros niños, nuestra cultura, que por supuesto es parte relevante para eh, la reconstrucción del tejido social, pero también que es parte de de tener la convivencia familiar no en méxico los días 1 y 2 de noviembre se tienen presentes a los fieles difuntos es decir a las personas que partieron del mundo terrenal y que se encuentran en el purgatorio de ahí la intención es que aquellos que partieron no sean olvidados jamás pues la amistad y lazo familiar prevalecen aún después de la muerte es por ello que les ayudamos a salir del purgatorio a través de oraciones, obras buenas e indulgencias. Sí, claro, esto por supuesto son eh, actividades que vienen realizando diferentes, diferentes direcciones, aquí está participando la dirección de educación, la dirección de cultura, la dirección de este, turismo y por supuesto que en la actividad de mangas también, en el panteón de mangas, eh, se está participando... Eh, todas las, las direcciones que acabo de mencionar y con ello pues eh, hoy se pretende innovar aquí en Tezontepec algo nuevo que no se venía dando, ¿no? el ir al panteón y contar leyendas del municipio y desde luego hacer representaciones, pues es algo innovador, algo, algo nuevo y que invitamos a todos los que aún no estén eh, o no estaban enterados que puedan acompañarnos, en un momento vamos a estar trasladándonos a ese lugar, la actividad dura tres días, hoy comienza, mañana y el día domingo cierra. El altar es la representación iconoplástica de la visión que todo un pueblo tiene sobre el tema de la muerte y de cómo en la alegoría conduce en su significado a distintos temas implícitos y los representa en forma armónica dentro de un solo enunciado. El altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día y así consolarlos y confortarlos por la pérdida. Pues desde luego eh, les agradezco que estén aquí a todos los medios de comunicación, a ustedes principalmente y desde luego también le invito a todos mis paisanos del municipio para que puedan venir en los días subsecuentes, van a estar aquí los, los altares, puedan venir a darse una vuelta, puedan venir a constatar el trabajo que nuestros jóvenes han realizado en las diferentes instituciones que hoy están representando y por supuesto que se puedan unir a las actividades que el ayuntamiento viene haciendo y con este tipo de, de actividades que hoy llevamos a cabo, que fomentan la cultura, desde luego también reactivamos la economía. Vamos a seguir haciendo actividades ya en lo subsecuente para que la economía de nuestro municipio se vuelva a reactivar y para que esto pueda volver a su normalidad lo más pronto posible. Un saludo a todos, estoy de sus órdenes y que Tezontepec de Aldama siga creciendo. El altar, como elemento tangible de tal sincretismo, se conforma de la siguiente manera. Se coloca en una habitación sobre una mesa o repisa, cuyos niveles representan los estratos de la existencia. Los más comunes son los altares de dos niveles, que representan el cielo y la tierra. En cambio, los altares de tres niveles añaden a esta visión el concepto del purgatorio. A su vez, en un altar de siete niveles se simbolizan los pasos necesarios para llegar al cielo y así poder descansar en paz. Este es considerado como el altar tradicional por excelencia. En su elaboración se deben considerar ciertos elementos básicos, cada uno de los escalones se forra en tela negra y blanca y tienen un significado distinto. El gobierno municipal de Tezontepec de Aldama refrenda el compromiso de seguir impulsando el desarrollo a través del fomento del arte y la cultura y especialmente difundiendo las tradiciones que le dan realce e identidad a nuestra región y a la nación. que hoy están aquí presentes a las instituciones que se han hecho presentes les agradecemos por esta esta participación que hoy están teniendo desde luego en coordinación con el ayuntamiento que su servidor hoy hoy dirige y por supuesto por supuesto con con las diferentes áreas que hoy están coordinando este evento desde cultura eh, turismo que tienen eh, como objetivo eh, que este tipo de actividades que hoy ya el, el, el Estado y el municipio cambian el semáforo ante la, ante la pandemia, podamos reactivar este tipo de actividades que se vinieron haciendo antes de la pandemia. Muchas gracias a todos, eh, enhorabuena y que este, evento, eh, que este evento sea el primero de muchos que vendrán en lo subsecuente. Me da gusto saludarles a todos y a todas. Desde luego les agradezco a los directivos de los diferentes planteles que hicieron, que nos están honrando con su presencia y que nos hicieron el favor de estar aquí presentes, demostrándonos el talento que tienen nuestros jóvenes y ese entusiasmo. Muchas gracias, jóvenes a cada uno de las diferentes instituciones ahorita los voy a ir saludando muchas gracias a todos los directores también que hoy están presentes y al personal de la administración muchas gracias por estar aquí a la ciudadanía en general muchas gracias por hacerse presentes en esta actividad